Somos parte del Grupo CAO, Alcacire 462. Y venimos a explicaros un poco de primeros auxilios. Ahora voy a explicar en qué consiste la conducta PAS. Proteger, alertar y socorrer. Proteger a ti mismo como a la víctima. Alertar al 112 y socorrer rápidamente, pero también calmado. Si vemos que está inconsciente, lo primero que tenemos que hacer es llamarlo. Si vemos que no nos responde, le hacemos el frente mento. Para ver si respira. Oímos por la boca y vemos el diafragma. Si vemos que sí respira, le hacemos eh, la posición lateral de seguridad, que poniéndole las manos así y levantando la pierna. Y la traemos hacia nosotros. Como vemos que no respira, tendremos que hacer la RSP, reanimación cardiopulmonar. Buscamos el esternón y en medio de los dos pezones, colocamos las manos así y empezamos 30 conclusiones. 1, 2. levantamos la mandíbula y con el pulgar abrimos la boca, tapamos la, los orificios de la nariz y le echamos aire dos veces. Luego seguimos con las convulsiones y todo esto después de haber llamado a una ambulancia. Así se va haciendo el vendado de cabeza. Primero enrollamos con la venda grande y después ya introducimos la venda finita con la que vamos rellenando todos los huecos.